En esta ocasión te voy a enseñar a hacer este casco de Thor Para complementar el disfraz de Thor ¡Vamos! Lo primero que hay que hacer es cortar muchos cuadros de papel Y también tiras pero principalmente cuadros. Con un marcador, puede ser un Sharpie, marcamos una semisfera. no me perfecta pero bueno lo apoyamos sobre algo por ejemplo sobre esta cubeta esta caneca de, de mazorcas de palomitas de maíz después le colocamos una capa de pegamento de colbón, cola como lo llaman en su país, de pegamento blanco es importante que todo el pegante quede dentro de la semiesfera Los papelitos Podemos utilizar un ventilador para hacer que se seque más rápido. Después se colocan otras dos capas. para finalizar le colocamos una última capa solo de pegamento le sacamos el aire pues recortamos una tira de foamy de unos 3 centímetros de ancho y la pegamos alrededor del casquito trozo de cartón dibujamos unas alitas después la recortamos lo calco en otro cartón después las pegamos a los lados del casco Hasta que se seque con una mezcla de dos partes de fécula de maíz y una parte de pegamento blanco. Vamos a hacer la parte de arriba, de una especie de piquito. A tener una masa consistente que no se pega a los dedos, y si está muy pegajosa, podemos colocarle un poco más de harina, o si está muy poco pegajosa, si está muy seca, se le puede colocar más pegante. Cuando ya tenemos una masa que se puede moldear bien. Lo que vamos a hacer es un, un pinchito, el pinchito que trae arriba, el conito. Ahora para finalizar lo que queda es pintarla. Yo voy a utilizar un pincel y un poco de pintura acrílica. Aunque se puede también utilizar spray, yo creo. O temperas o cosas aún más baratas que la pintura acrílica o más caras. Voy a utilizar este color plateado, pero también se puede utilizar un gris. Muy bonito. Ya se puede completar. Bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para recibir nuevos y espectaculares videos sobre disfraces electrónica. Manualidades y muchas cosas más Este canal se llama Experimentos Rafa Geek 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto